Que te iba a regañar, que te iba yo a pegar si encontraba tiradero. Sacaste los chiles y los regaste. Te comiste media bolsa de pan y te comiste una bolsa de crutones. ¿Me estás oyendo? Veme, veme. ¿Oíste? Veme, Kira. Hagamos un trato. No vas a volver a tirar los papeles de adentro del baño. No lo vas a volver a hacer. Dame la pata si no lo vas a volver a hacer. Trato, ¿eh?